Buenos días, buenas tardes, estamos con Ramón, Hola Ramón, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien, uh, os presentamos uh, un vídeo que vamos a hablar sobre la meditación, la meditación que haremos en, en esfera, uh -huh. semanalmente, quincenalmente, en principio la idea era semanalmente, vale, ir haciendo semanalmente, tiempo aproximado de meditación, una hora, entre meditación y bueno, ejercicios, y hablar un poquito de las experiencias que vamos teniendo. Vale. Uh, ¿Qué tipo de meditación nos presentas? ¿Qué tipo de meditación es la que te resuena a ti? ¿La que practicas? La que... Bueno, yo llevo bastantes años en el tema de la meditación y he ido por bastantes sitios. Estaba en un estaba con la meditación ahí adelante que lo que estoy tirando ahora más pero mmm, lo que yo pienso que tenemos que hacer es que, que mi idea de hacer esto en estos en encuentros de meditación con mi más leal mano vale. o sea, nos, vamos a juntar unas personas y vamos a yo intentar transmitir mi experiencia poca o mucha que pueda tener y intentar pues mmm, es en, que la gente pueda en, entrar en un tema que para mí ha sido muy importante y me ha ayudado Sí. Bueno, hay muchos estudios es realizados sobre las meditaciones, los beneficios que tienen... ¿Qué beneficios has sentido en tu caso que te han aportado el hecho de hacer meditaciones habitualmente? Prácticamente eh, lo más importante es conseguir eh, la calma, la tranquilidad para poder afrontar el, el vorágine diaria <risas> que teníamos cada día, ¿no? Entonces mmm, en estos últimos años, sobre todo en años atrás pasé una época bastante movidita por temas de trabajo, vale. y, bueno, simplemente sentándome media horita o 20 minutos por la mañana a respirar porque no hacía otra cosa, yo vale. notaba que ese día le iba un poquito distinto, me mejor. O sea, la, la, no solo tú, sino la dinámica del día, podía Bueno, ser? era yo, en realidad, pero Madre al estar yo de otra manera, la dinámica del día fluía distinto, lógicamente. Madre pero el día que no lo hacía, pues no iba, iba distinto. Iba distinto. Vale. Entonces, claro, empecé a investigar, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? En ese momento ni hablaba de meditación, porque yo creo que para mí mismo ya sentarme a respirar. Muy bien, Entonces, muy bien. Entonces, bueno, vas avanzando, vas encontrando, vas leyendo, vas encontrando gente. Eh, encontré el Vipassana, que es un trabajo muy interesante, muy profundo. Se están diez días en silencio absoluto y en un régimen casi monacal pero bueno, eh, te da, te da un, un, una resistencia digamos, bastante, bastante interesante. ¿Todo el día meditando o contemplativo? Desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, con tiradas de una hora, hora sí, hora no, prácticamente, bueno, realmente muy intensamente, más sin hablar. Bueno, es, es, un, es, un, es una buena práctica un, para... Mucho. La repetí, la hice en dos ocasiones. Eh, bueno, y, y luego a base de leer mucho y de, ya de mucha gente y de practicando y platicando, pues, bueno. ¿Eh? luego encontré lo de la normalidad, que es la meditación más completamente adelanta, yo una más, más centrado pero que es un tema realmente bastante complejo. es lo que, que se trata en realidad, creo yo, es de poner la atención, en lo que es importante poner la atención, si estás sentado meditando, es en lo que estás, entonces, poniendo atención en tu cuerpo, poniendo atención en tus pensamientos, vale. poniendo atención a tus sentimientos, no es que los controles, pero si tienes la cabeza muy agitada y te centras, te fijas en tus pensamientos, estos se, se van. Ah, sí. Vale. Sí. <risa> vale, qué bien. Te parece ir, que tengamos tantos y te no tantos ellos, Te puedes ir con ellos oh, o te puedes tucretar y que se vayan. Vale. Entonces. Vale. No es fácil, evidentemente, para a lo mejor conseguir un segundo de silencio que hay entre un pensamiento y el otro, bien. pues estás una horita ahí. Pero bueno, ese bueno, segundo es muy importante. Bueno, porque ah, te, te deja ver un ápice de silencio, de verdad. En el cual te expandes. Te... En el cual te encuentras, por lo menos, bien. Y luego a partir de aquí, pues, vas trabajando. No hay. No hay objetivos. No debe haber objetivos, no hay fracasos, no hay éxitos, simplemente ahí estar sentado y, y estar observando y al cabo del rato que te has propuesto o de que tú aguantas, pues te levantas y continúas con tu vida. Ah, ¿Se necesita experiencia para empezar? ¿Conocimientos? ¿Unas formaciones muy amplias? Yo o... creo que no. Yo creo que muchas veces es un poquito de... Hay muchísimas técnicas de meditación, muchísimas escuelas, unas cosas distintas entonces muchas veces es uh, encontrar la que a ti te va bien yo la he ido encontrando siempre casi por casualidad de uno a otro y ha habido siempre la famosa casualidad de la vida <ríe> ¿la que, que acompaña una, una detrás de otra hasta encontrarme de aquí hablando contigo vale vale entonces bueno yo muchas veces eso es yo intentar explicar cómo he llegado hasta aquí o cómo es lo que estoy haciendo y si alguien le resuena y somos tres pues Y... Todos son un bienvenido. Sí, por supuesto. Ah, ¿Qué más? Ah, bueno, experiencia, la propia que se va adquiriendo. Después, ¿podemos considerar una meditación guiada en la que estás constantemente comunicando o guiando a la persona o es un tipo de meditación? Bueno, como te he dicho, hay muchísimos. Es un minutos. acompañamiento más que el ser crezca, que el ser practique estas técnicas tienen sus ventajas, tú las conoces muy bien sí, y son buenas, funcionan, pero yo realmente no voy por ahí, voy por el silencio interior. Muy bien. Y para encontrarlo, muchas veces la práctica de, de conseguir estar en, tranquilo durante unos minutos por la tarde o por la mañana es estar atento todo el día, es decir, in, in, entrenando la atención todo el día a las bien. cosas que haces cotidianamente. Entonces, cuando tú consigues estar atento realmente a lavarte los dientes cuando te levantas, a desayunar, a caminar, cuando vas al trabajo, en lugar de estar todo el rato en el futuro y en el pasado pensando cómo habría sido o cómo vale, fue. Vale. Entonces, ese es un ejercicio que es muy fácil de explicar, como ¿ves? Sí, pero es no, muy no, facilísimo sí, la, la explicación es muy fácil de ya. aplicar, ¿no? pero es en realidad, cuando entiendes esto, pues, vale, cualquier momento del día estás practicando para que luego cuando te sientes te sea más fácil. Ir para o sea que aparte del momento de meditación que compartiréis en el grupo que forméis, después el resto de días la, la, cada ser irá en su propia práctica diaria. Pues, pues, y durante, durante todo el día. Y cuando entiendes eso, ves que ostras, pues es verdad que esto te va. además. Cuando consigues prestar atención a las cosas que estás haciendo te vuelves bastante más eficiente que no cuando estás haciendo una cosa y pensando en otra cosa. Entonces, eso es un tema muy importante. Igual los empresarios para aumentar la productividad. Entonces, pues, sí? no, te... cuando nos volvemos eficientes, no, menos sí, sí, sí, tiempo sí. más. Espera un momento que venimos. Sí, sí, sí, sí. Sería realmente muy interesante. Vale, vale, perfecto. Ah, ¿Algo más añadir pues no sé. ¿Necesitan algo de material? ¿O no, no, el centro sí. dispone? Sé que dispone de material aquí. Hay que sentarse cómodo. Lo mismo te puedes sentar aquí que en una silla. O sea, realmente la persona donde esté cómodo, donde pueda estarse 20 minutos sentado sin, sin estar incómodo. Porque estar incómodo es imposible estar atento a las. Vale. ¿eh? No bueno, lo primero es de estar cómodo. Evidentemente, si no has meditado nunca, pues estar 5 minutos sentado te va a costar. Bueno, seguro que encuentras una posición, hay paredes, te puedes eh, apoyar a la pared, te puedes en una silla... Vale, sí. no, es, no es la meditación rígida de espalda recta, 45 grados de... No, no, una, no una absoluto. Eh, tienes que estar cómodo, la posición tuya para estar cómodo, pues es buena. La, la natural de cada uno, no, tiene... de cada uno está mejor además. Vale. sí, sí, sí, no estoy de acuerdo contigo, claro. Y estoy yo muchas personas pues, intentando estar en meditación, en, en la... En la locos, posición que no Al final, con unos dolores, una cosa que es imposible, no puedo estar... La meditación tiene que empezar, que empezar por uh, calmar el cuerpo. Si no está el cuerpo calmado, la mente no se va a calmar. Por ¿no? lo tanto, vamos a empezar por el principio. Y eso, vale. Un poquito de, de tranquilidad. Sí, a partir bueno. de aquí ya. Totalmente de acuerdo que si estás forzando una, una mm -hmm. zona del cuerpo por lo que sea, por flexibilidad, por lo realmente todo el ser se va a ir a ese punto y no... no es accesible llegar a punto a momentos determinados de esos segundos de silencio que vamos encontrando tipo de ropa cómodos. ¿Cómo ¿Cómo? sí, sí, sí. vale perfecto pues Muchas gracias por venir, por compartir este momento y ya sabéis, poner en contacto con Esfera para el próximo grupo que formaremos con Ramón, para este tipo de meditación y nada, para disfrutar, a sentir, a crecer. Gracias. gracias a ti. Hasta la próxima.